Hola, soy Gianluca Pinto Ribeiro, estudiante de la Universidad Federal de Mato Grosso, en Cuiabá, Brasil. Participé en una pasantía internacional en el Programa de Asistente de Idiomas del ILUD, Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital, como una forma de promover la internacionalización y la enseñanza de lenguas extranjeras y con el fin de incentivar el intercambio cultural de estudiantes y docentes a través de experiencias prácticas y en el contexto del plurilingüismo Trabajé con talleres y traje elementos en la lengua, de la lengua portuguesa en uso en esos talleres Cuestiones culturales y sociales para hacer eh, un intercambio cultural con, con los estudiantes que a veces era hasta los profesores en la universidad, de la universidad distrital Algunos de los ejemplos de temas fueron el examen de la lengua portuguesa, Selvibras, expresiones idiomáticas, taller de fonética, taller de cultura brasileña y gramática. Además de los talleres, participé también en la radio en dos oportunidades hablando de Brasil y de esa experiencia inalvidable. Hicimos reuniones, estudios, los talleres, presentación del evento, eh, las participaciones en la radio, en dos meses de pasantía. Y todo ello solo fue posible en los tiempos de la pandemia con la virtualización del proceso, una experiencia enriquecedora, una experiencia que cambió mi práctica docente y que soy muy agradecido de haber hecho.